Hola y bienvenido a un nuevo video. Acompaña a, a Steffi a ver algunas de las aplicaciones en energía fotovoltaica. Vamos a verlo. La energía fotovoltaica es usada en diferentes aplicaciones y con diferentes motivos. Te vamos a dar algunos ejemplos. Primero tenemos las aplicaciones de electrificación rural y electrificación urbana. En este caso, esta energía es usada para proveer energías a las viviendas, también a algunas escuelas y centros comunales. También se ha usado en instalaciones religiosas como las ermitas, iglesias y demás. Tenemos las aplicaciones agrícolas. En este caso, esta energía es usada para alimentar los sistemas de control de riego y así poder regar las plantas sin gastar energía eléctrica tradicional. También es usada en los invernaderos. Tenemos las aplicaciones ganaderas. En este caso, esta energía proporciona electricidad a las granjas. También se usa para alimentar los sistemas de ordeño y la refrigeración de la leche, así como la electrificación de las cercas. Tenemos las aplicaciones de iluminación pública. En este caso, se usa en lugares comunes, como los carteles publicitarios, las valoras de el alumbrado público y algunas paradas de los autobuses para iluminar estos espacios o cargadores solares en los parques o lugares públicos. Tenemos las aplicaciones de la señalización. En este caso esta energía es usada para alimentar los sistemas de señalización, como los indicadores de la hora y temperatura en las vías públicas. ¿Y tú has visto alguna de estas aplicaciones en donde vives? Genial, te propongo que cada vez que salgas a la calle busques alguna de estas aplicaciones. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.